Buongiorno, cari amigo, da Pablo, el giorno de hoy. ¿Qué propongo? ¿Qué propuesta? ¿Qué facho? El giorno he propuesto hoy 7 ejercicios que te van a ayudar a guadañar saltabilidad. Ejercicios pliométricos para gente que juega eh, calcio, balabolo y básquet, y otro deporte que, aunque mi sueño es saltar, que no me recuerdo el otro, <ríe> estos ejercicios te van a servir, a servir. Si guadañas un poquito de potencia y explosividad. Estos ejercicios los consiglio de fare de 2 a 3 vueltas a semana. Son ejercicios que tú lo debes fare a, a, a intensidad de o menos un 80%. Repeticiones de, de 4 a 5, pocas repeticiones. Será intenso, pero te va a ayudar a, a mejorar tu performance les consiglio, prima de hacer estos ejercicios que te voy a, hacer, te voy a mostrar, Importante, fare un riscaldamiento de 10 a 15 minutos, un riscaldamiento activo, topo de este riscaldamiento. No dimenticare, fare stretching, stretching. No queremos que ninguno se haga mal en las reticulaciones, que son un poco contrato, que no, que no es piacho, que no facho, es eh, eh, porque no te has preparado. preparado. Las personas profesionales van a ver, todo fácil, pero no es así. Dietro de cuello, che, un grandes alenamiento, de dedicaciones, por pueblo te concilio a iniciar de eso. Y si tú, ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. yo he portado mi pala de, de, de, de, de básquet, de básquet, eso que estamos en primavera estate, que medio que, que, que, que jugar un poquito de, de básquet en campeto y, y, y en pibos, están en playo. No podemos hacer mm. en brutas figuras y yo, como tifo, una escuadra de la NBA. ¿Sabes qué escuadra tifo yo? No te lo voy a decir, no te lo digo, Boston Celtics, este año para mal, para una bella figura, una bella figura. Ok, mira, comando, se inicia.